Las Soluciones de Gestión del Ciclo de Vida del Producto, PLM, desempeñan hoy un papel fundamental en cualquier empresa dispuesta a superar los desafíos planteados por un mercado cada vez más dinámico. Pero incluso el mejor software depende de la aceptación y competencia de sus usuarios. Por eso hemos creado TT Performance Suite. Veamos tres ejemplos en los que diferentes agentes involucrados en el PLM se benefician del uso de TTPS. Ana Ortiz es una directora de proyectos responsable de la implementación del PLM. Cuando se trata de garantizar que los usuarios se mantengan al día, es muy consciente de la importancia de contar con documentación y descripciones de procesos limpias, así como contar con un repositorio de formación y conocimiento. Y sabe que puede contar con los componentes más punteros de TT Performance Suite para conseguirlo. Carlos Vázquez es un ingeniero encargado del desarrollo de productos. Para él, el éxito depende de asegurar que pueda reunir rápidamente equipos en los que cada persona entienda plenamente su rol. Esto también implica la completa integración y capacitación de los proveedores de servicios externos. TT Performance Suite le proporciona todas las herramientas que necesita. En su puesto como responsable de TI, Nicolás Parra está a cargo del soporte de usuarios del software PLM. Para asegurarse de que sus empleados del HEPTES puedan ofrecer un servicio de máxima calidad, sabe que requiere el acceso a un sistema que no solo actúe como base de conocimiento, sino que también tenga un vínculo directo con los usuarios finales. TT Performance Suite Las herramientas integrales, sensibles al contexto y de autocapacitación accesibles para todos los usuarios, han reducido radicalmente la carga de trabajo de soporte, ya que permiten a los usuarios solucionar problemas de uso de software por sí mismos. Estos tres ejemplos ponen de manifiesto la importancia de contar con un sistema de soporte especializado en la transferencia y organización del conocimiento. Ganadora de varios premios, nuestra solución TT Performance Suite está optimizada para administrar, crear y distribuir conocimiento crítico para el negocio, convirtiéndolo en el compañero ideal para cada sistema PLM. ¿Hablamos?